Vámonos, vámonos al pueblo donde hay humildad y corazón alegre, ¡Uh! desde mi tierra. Le mandamos saludos a toda mi linda gente de San Martín Peras que nunca se le olvida el costumbre. Toda la gente, Piedra Azul Pera. Familia Mendoza, Familia Salvador Cruz Peraz, familia Gómez, las lindas pera, familia Díaz. San José Peras, la familia Martínez, ánimo paisano.